Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Friend Dispatch, la crónica francesa la última película de Wes Anderson, volvió huesito al cine y hoy tengo dos invitadas para hablar de esta nueva película de Wes Anderson una conocida del podcast que ya estuvo acá hablando conmigo hace poco Niki, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien Temprano, un sábado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no es temprano, pero un horario raro. Pero, pero listos para, para hablar de esta nueva película de Wes. ¿Todo bien? Todo bien. Alegre. Bastante debatible la película. Eh, bueno, eso es interesante porque va, va a haber para hablar. Eh, es verdad, sí. Dividió bastante a la gente, inclusive fanáticos y fanáticas de Wes. Así que eso es un punto interesante para, para abordar. Y por el otro lado del otro lado de la vereda, bueno, del mismo, así estamos todos juntos, está Flor, ¿cómo estás Flor? Hola. Bienvenida. Todo bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias por invitarme. Y, y bueno, a hablar de Wes, a hablar de, de la última película de Wes Anderson, que bueno, les pregunto, más o menos, para entrar eh, en general en, en, en la película, sin spoilers todavía, ya después nos vamos a meter con detalles. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció de Friend Dispatch? Yo le subo la primera palabra a, a Flor. Flor, va Flor, que tenía un poquito de vergüenza, pero va a arrancar ahí a hablar. <risa> es como cuando expones ahí en, en el colegio, en la secundaria, cuando exponías ahí oral, frente de todos. Literal. Bueno. No, me encantó, me parece, o sea, a mí me gusta todo lo que hace Wes, así que nada, lo amo, así que me gustó, me encantó pero también entiendo por qué capaz es un poco debatible la película, o porque a algunas personas no les gustó tanto, pero nada, no, yo la amé, eso es todo lo que tengo para decir. Es un poco lo que me pasa a mí con, bueno, Nicky sabes, con Christopher Nolan, todo lo que hace <risa> es como, listo. Bueno, con Wes también, en esta, sí, en general me gusta todo, pero un poco más, un poco menos, con Christopher Nolan ya es como demasiado amor. Nicky, ¿qué te pareció? La peli. A mí particularmente, no sé, o sea, pues es de mis directores favoritos y me encanta todo lo que hace. Pero con esta película apenas salí, me, me, me encantó. Pero el, con el correr del tiempo, no, no la encuentro tan personal. Eh, tampoco la encuentro tan maravillosa. Eh, he leído mucha gente que parece que esto es gracioso porque de hecho parece un copy-paste. Eh, que todos lo decían, como que es una carta de amor al cine y al periodismo, que para mí no tanto, eh, no, no llega a apuntar completamente para eso, entonces me gustó, sí, sí, me gustó, siempre me va a gustar la mayoría de las cosas que hace Wes, eh, pero um, hay algo que esto es lo que vamos a, a empezar a divertir, calculo yo, eh, que no me cerró por completo, estoy dentro de ningún bando, ni el que no me gustó, ni el que me encantó, Simplemente me gustó, me parece que está bien, eh, pero hay cosas que no funcionan. Sí, sí, yo estoy por ahí, por, por el lado de, de Nicky es, es como que me gustó y, y hasta ahí, o sea, tampoco la tengo como una gran maravilla. Está bien, es como que es una aceptable película de, de Wes. Bueno, nos metemos con spoilers, así ya hablamos con bastante más libertad. Si no vieron la película, vayan a verla, que todavía está en el cine, no como las Nighting's Ojos, <risa> que con Nicky estamos sufriendo porque la queríamos ir a ver y ya, no es, no es que la sacaron, pero casi no nada de funciones. Yo sí, Nicki no, y bueno, la queríamos ir a ver al cine, sí, sí. Nicki para, para poder hablar eh, eh, aparte, en el este podcast también. Claro, sobre todo que es una película, que aparte la tiene Ania que yo la amo, para verla en el cine, no para verla en casa Sí, sí. Y la no la, sé, la es debatible siento, yo la vi y tipo, bueno, paren, igual esto es para otro podcast sí, ella, <risa> pero sí, la, la sacaron, no duró mucho no. No, sé, no sé por qué yo supongo que fue por porque no habrá rendido bien en lo que fue un fin de semana largo acá en Argentina entonces dijeron, bueno, listo no, no te damos muchas alas así que bueno, una pena hasta de Lorca la sacaron, que generalmente ahí bancan las películas un poco más. Se si pueden ir a ver The Friend Dispatch, vayan. Y bueno, si no la vieron, se van a comer varios spoilers, así que eh, siguen bajo su propia decisión. Eh, la historia, más o menos, eh, nos cuenta eh, sobre un periódico, La Crónica Francesa, eh, nos cuenta más o menos sobre sus escritores más conocidos, sus periodistas más conocidos, eh, cómo nació ese periódico, y nos cuenta que su editor fallece, y su deseo era que después de su muerte se termine la publicación del, del periódico inmediatamente, y que se haga un último número de despedida. Y ahí juntando las historias más eh, importantes o más reconocidas, de sus mejores periodistas. Y ahí es donde la película nos cuenta sobre esas historias en las que después se entran en detalles. A grandes rasgos, para resumir, esa vendría a ser la historia. Después tenemos como un poco relatos salvajes, ¿no? como distintas historias dentro de, de la misma película, contándonos sobre las distintas historias justamente que, que se fueron escribiendo en este periódico. No sé si quieren apuntar algo sobre eso en general. Eh, sí, algo que me parece interesante es que muchos de los personajes están inspirados en justamente personas reales. Es el caso del personaje de Bill Murray, que está eh, básicamente es una inspiración del cofundador y editor de, de New Yorker, que es eh, que fue, mejor dicho, eh, Harold Ross. Entonces es básicamente una especie de homenaje hacia él, sobre todo porque conocemos que, que Wes desde siempre eh, leyó este diario y le encantaba, y le encanta hasta el día de hoy. Eh, así que es un, un dato que me resulta bastante interesante. Mira, eh, no lo tenía. Eh, en la película está eh, Bill Murray, que interpreta a Arthur Howitzer. Mira, lindo detalle. Yo no, no entendí, va, no entendí, pero no sé en dónde quedó lo que era la historia de, de Owen Wilson, porque no sé si era eh, parte de, de lo que se quería armar o era como una introducción a lo que era el, el periódico en sí. Para mí, al tener un formato de periódico, tipo, era como una nota... So, eh, como de turismo, y que la representaron también. Ah, igual cuando como empezaban que, tenía como la, las páginas y eso, ¿no? Como la aclaración. Por eso. Ah, es verdad. Cada, cada historia, a mí me encantó eso, como lo hizo. Tipo, sí, como que sí. la película en sí era un, periodo, un periódico en sí misma, y, y cada como capítulo tenía las hojas, las páginas, un título, o sea, eso me pareció genial. Sí, yo siento que eso quizás es algo más... Eh a nivel estético y artístico, y quizás no hago tanto eh, desde el punto de vista narrativo, de hecho, siento que si uno desarticula toda la película y deja historias, o sea, las separa las historias y las deja como cortometrajes, funcionan eh, por separado, quizás esta unión que tienen en común funciona, pero no es tan, digamos, maravillosamente relevante, porque yo no creo que sea una película que da tanta pero tanto hincapié al periodismo más allá. Está bien, está narrando historias, pero este tipo de formato ya se vio un millón de veces, incluso en esto que, que, que mencionó antes Eva, en Relatos Salvajes. Entonces, no veo el nivel de originalidad a la hora de querer representar un diario, porque es algo que ya se vio, me parece que queda hermoso, eh, ya es muy parte de, de, digamos, de la estética de Wes, esto de contar todo por capítulos, ya lo hizo antes, entonces, yo no veo nada nuevo y el problema en eso es que creo que queda bastante plano el, este, rendirle homenaje a eh, el periodismo que él tanto admira y tanto ama. Hubiese sido diferente si él cuenta, o sea, no justamente no Wes, pero quizás los personajes, alguno en puntual, eh, que, que cuente cómo como, como se crea una nota, qué hay que tener en cuenta, que no, más de ir directamente a contar la historia. Va, yo lo pienso así. Sí, sí, puede ser. Eh, a mí un detalle que me gustó dentro de estas eh, historias fue el hecho de que siempre de que aparecía, digamos, el, per el personaje de, de Arthur ahí eh, viendo sobre eh, qué cambiar o qué sacar o, o, o qué meter dentro de, de las historias, fue el hecho de que se veía como un poco el punto de vista de los periodistas que escribieron esos artículos, y además que en, uno, en algunos casos como que lo hacían un poco diferente de lo que en realidad era, y eso un poco me gustó porque también se nota en cuanto a cómo se tiene que contar una historia, o a veces cuando se escribe, el punto de vista que le damos a, a historias que por ahí son trágicas, y se le trata de dar otro enfoque. Eh, nada, es un detalle chiquito, pero que dentro de lo que es esto de, del periodismo y de cómo lo afronta la, la película, me, me gustó. Me parece lindo. Bueno, entro en los puntos negativos. En realidad marqué uno solo, que posiblemente fue mi gran problema con la película. Eh, no, no sé si problema, pero es lo que por ahí lo tengo como más en contra, dentro de lo que fue de Friend Dispatch, que es el ritmo de la película. Eh, y eso que es una película corta, relativamente, una hora cuarenta y pico, o sea, no llega ni a las dos horas, pero no se me hizo tan ágil, digamos, eh, la forma en la que fue contada, y, y eso me costó un poco, no sé si ustedes lo vieron igual, o si tienen algún otro punto negativo dentro de la de la película para destacar me pasó en más que nada al final a mí con la tercera historia que fue la que menos me gustó que la sentí así como estás diciendo las dos primeras no me pareció que iba bien el ritmo sí vos sabes que mucha gente entre gente que hizo vídeos en youtube hasta gente con la que hablé me comentaba que esa era la historia que que menos menos les había gustado ahora vamos a mencionar cuál fue la historia favorita yo creo que vamos a ir por el mismo lado todos eh, pero sí, la última fue como rara, eh, es como sí. que salía un poco de lo que se venía contando al menos en las anteriores, creo que el, lo que más me gustó de esa fue la animación, que no la esperaba, y estuvo muy bien, porque además duró bastante, y fue bastante entretenida dentro de la historia. Está muy bueno cómo mezcló muchos recursos, eso sería algo positivo, yo me quedé encantada. Con cómo lo hizo, cómo mezcló blanco y negro, color, eh, animación, el cambio en el, la relación de aspecto, o sea, eso fue genial. La, sí. la animación está hecha por Javi Aznares, que es un diseñador y todo un equipo. De hecho, hace poco Carla tuvo una, eh, le vamos a tener juntas, pero la tuvo ella, una entrevista con una de las diseñadoras eh, de The French Dispatch. Y dice que Wes es bastante, ¿cómo decirlo? A ver, ¿exigente? Sí, es una buena palabra. Se nota, además, por... Pero en el mal sentido. En el mal sentido porque quizás ellos tenían que hacer algo y a los 12. segundos se lo pedían, o quizás ya habían hecho todo y les pedían que lo vuelvan a hacer. Eh, como que, en ese sentido, no está tan bueno trabajar en cuanto a diseño gráfico y y más, en una película. Pero más allá de eso, que es algo que pasa dentro de, supongo yo que cualquier elenco y equipo de trabajo, lo que yo destaco como negativo es, son varias cosas, son tres en realidad. Por un lado, es esto que mencionan ustedes, la tercera historia decae. Decae bastante. Por otro lado, me parece que los personajes son planos, no hay ningún personaje sobresaliente o que que realmente es, no sé, llegue un, un relato íntimo o como sea. Y sí, por otro o lado, que te quedes como con un personaje cuando termina la película y pienses, oh, este personaje me encantó, como que no te quedas claro, muy pegado. No, y por otro lado, es una película que para mi gusto no tiene sentimiento, en comparación a las anteriores que hizo, que esas eh, siempre tenían un sentimiento, una aventura, o quizás algo que uno pueda tomarlo y aprender de ello, eh, en esta no lo siento, sí, o sea, siento que es más una, son relatos dentro de relatos, pero sin embargo siento, por ejemplo, que la primera historia es maravillosa, y que en esa sí hay como un poquito de sentimiento, un poco de aventura y de todo, es, es, es cómica, es, es de todo, pero a medida que comienza a transcurrir la segunda historia de Timothy, eh, medio que va decayendo un poco, en esto, y siento que esto, que, que, que no hay tanto corazón, en, en diferencia a las anteriores, que si bien esta... también, una vez entrevistamos a uno de los directores de arte de, que trabaja con, con Wes, y nada, nos decía que en esta película es la que tiene mayor recurso estético y que le, más le costó en ese sentido. También, sobre todo, teniendo en cuenta que es una película que está inspirada en los años 60, entonces, la, la decoración que usa, por, ya de por sí, es un estilo mid-century, que es como contraponer y es una justaposición de diferentes materiales como para generar contraste, pero en ese sentido es como la que más le costó. Que ya sabemos que todo lo que va a ser estéticamente va a ser hermoso. Eh, pero creo que quizás en esta, al tener todo ese despliegue fenomenal y no se perdió un poco, ¿no? Esto de, de los personajes car car caricaturescos y, y con corazón, que es lo que veníamos viendo antes y que era lo que realmente nos gustaba. Quizás en algunas en mayor me medida que otras, eh, pero lo acompañaban a lo que era el relato, a la fantasía y todo este universo estético que creo que es incomparable. Eh, a mí lo que me pasa es que esta película para mí es la verdadera carta de amor al cine y al periodismo, yo sí lo veo así, porque me parece que el hecho de que él evidencie tanto la, la que está detrás de cámara y que hay gente haciendo la película, ya sea en la forma en la que la hizo, bueno, por la estética que siempre lo hace, me parece que ahí está también, como lo que la gente ve como la carta de amor al cine, porque yo me quedé maravillada, y, y no me molestó que capaz lo narrativo no esté tan presente, así como decís vos, porque la forma en la que está hecha y cómo evidenció el hecho cinematográfico en sí mismo y, y el periodismo y todo eso me compró, a pesar de que no me haya identificado no me haya sentido cerca de ningún personaje. Si sí, no hay ningún punto negativo más para resaltar, pasando a lo positivo justamente, ya que nos estamos metiendo en eso, yo destaqué lo visual, o sea, todo lo visual, incluso la tiro y ahora se puede armar una linda pelea acá, pero creo que dentro de todo lo que vi de, de Wes, me parece que estéticamente, visualmente, esta película es lo mejor que hizo en ese aspecto. Yo creo que, o sea, eh, es como otro nivel dentro de lo que Wes ya nos podía entregar. Yo me quedo con una escena, justamente en la historia que, que contaba Owen Wilson, cuando muestra que, que esa ciudad despierta, y vemos como ahí la cámara... Eh, estática en, en ese plano en donde nos muestra como una calle y, y un edificio, y empiezan a aparecer los perros, las personas, el agua del desagüe que sale y es como que todo ahí. Y yo ahí ya estaba, con, con ese momento yo estaba maravillado. Y todo lo que viene después. Eh, o sea, es como que visualmente ya es otro nivel dentro de todo lo que hizo Wes, que ya, eh, no sé, lo disfruté demasiado. O sea, muchísimo. Y creo que es de lo mejor que, que se vio en esta película. No sé qué opinan ustedes en ese aspecto. Yo coincido totalmente. Sí, sí, yo también. Eh, Como esto que les decía, la que tiene más trabajo estético, no, no quiero decir que sea mi favorita, porque no lo es, pero um, sí tiene un trabajo maravilloso. Maravilloso y sobre todo porque está mostrando distintas, eh, distintas situaciones y etapas, y eso tiene todo un gran despliegue. Eh, a mí en ese sentido me parece que es hermosa. Sí, sí, la verdad que, que además eh, esto de juntar eh, varios estilos, porque también eh, hubo momentos en blanco y negro, hubo una animación, además cambiaban, en un momento era como que varios momentos se cambiaba como de color a blanco y negro. Me encanta. Eh, eso sí, eh, eh, o sea, era todo muy no sé como que hablar de lo visual en cuanto a películas de Wes Anderson es como repetitivo y, y es algo sí. obvio por, él, por ahí pero en esta pero película superó. Es, sí no o sea es no sé es romper una pared dentro de lo que ya había hecho como yo no sé después en la próxima película qué va a ser porque superar esto va a ser bastante difícil y hay otro punto que eso, bueno, yo creo que lo va a seguir repitiendo, esperemos, que no sé si también podría ser algo negativo, De depende cómo lo tomemos, pero yo lo puse al menos como algo positivo, que se podría llegar a debatir por varias razones, que es el elenco, o sea, Wes siempre nos tiene acostumbrados a que eh, el elenco que tiene sus películas es una locura, yo creo que en esta película, no sé si es el mejor, eso ya sería mucho para hablar, en cuanto a sus películas, habría que ver quiénes estuvieron en las demás y comparar un poco, pero es algo más complicado de hacer, pero es un elencaso, eso no se puede negar. Son sus actores favoritos. Sí, sí, obvio. Qué lindo también poder tener a toda esa gente junto en una película, ¿no? Que te hace todos. Eh? Che, Bill Murray, ¿querés estar en mi nueva película? Sí. Frances, <risa> sí, dale ahí, ir, ir llamando. <risa> es que... Ni siquiera les pregunta para mí, ya es como, che, claro. estoy haciendo una película, vengan. Claro, para mí Bill Murray está como en la casa y lo llama a Wes y le dice, che, ¿cuándo, ¿cuándo es la próxima película? ¿Qué, qué, ¿Qué papel voy a interpretar? Es como que ya lo tienen ahí a Wes esperando a que haga su próxima película para que lo llamen. Eh, bueno, Owen Wilson también, eh, recurrente en su filmografía. Eh, al menos yo lo pongo como algo positivo, eh, yo escuchaba, el otro día no me acuerdo quién, ya entre tantas cosas que veo y escucho no, no recuerdo, pero sí que mencionaba que por ahí esto del elenco, al ser tantas figuras y tanto, y todo eso es como que por ahí queda un poco en el camino, pero yo al menos lo pongo como, como algo positivo, como que se repartieron bien en cuanto a las historias, en cuanto al protagonismo que se le dio a cada uno. En un momento también está... Christoph Walsh, ¿no? En la historia de, de Timothy Que me sorprendió verlo Porque no, no recordaba que estaba en, en, en el elenco Y, y bueno eh, Nada, o sea, ese nivel Es como que me gustó demasiado No, no sé qué opinan ustedes de, de ese aspecto Me dio un poco de lástima a Sergio Ronan Que no estuvo en nada, literalmente Sí, sí <risa> Yo la esperaba más eh, Literalmente sí. fue lo que apareció en el, en el tráiler Porque después de eso, una <risa> escena más y, y ya está Sí Total. Y sí, me encantó el cast, obviamente. Sí, yo quiero destacar sobre todo a Adrien Brody. Sí, muy bien, Adrien Siempre es un actorazo, pero me encanta. Y después, eh, Benicio. Benicio del Toro. Sí. Total. Fue increíble. Porque después, tipo, Francis no hizo gran cosa, y ya sabemos que es una genia, una, literalmente la maestra de la actuación, ¿no? Pero... Y ellos como que se fueron los protagonistas de la primera historia y tuvieron el mismo como tiempo en pantalla y trabajaron básicamente juntos, pero se comieron la pantalla. Ya en la primera historia siento que es muy fuerte en comparación a las otras dos. Sí, sí, completamente. Sobre eso, justamente, hay dos puntos. El primero, Benicio del Toro, lo engancho con algo que, que dijiste vos, Niki, esto de por ahí que no son personajes tan entrañables y no quedarse tanto con algunos. si me tengo que quedar con alguno es con el que hizo Benicio del Toro con Moses Sí, yo, yo también Claramente. Sí. y esto que comentaba antes de que seguramente la historia favorita iba a ser en común la misma uh -huh. personalmente la primera yo creo que ustedes Floriniki van a decir lo mismo no las quiero poner bajo presión pero me parece que <risa> Que es esa, la, la mejor historia de todos. Sí, es la mejor, igual la segunda me gustó mucho también Tipo, están ahí compitiendo La tercera no, claramente eh, Sí, para mí también es la primera Y la segunda también, me re gustó O sea, Timothy, que con eso ya gana Pero la historia, en, no. eh, eh, pero la historia en sí, la, la, la segunda eh, Tiene un par de cosas que son súper interesantes Y está re bien hecha y aparte es como bien juvenil, se nota, ese aire fresco, y dentro del poco tiempo que tuvo para contarlas se, se, se comprendió, quizás, es esto que digo, que al ser todas historias cortas dentro de una misma, no se puede desarrollar por completo ningún personaje, pero sí, me quedo con la primera. La segunda me dio muchas vibras de Vac y eso me encantó. Re, sí, muy de hecho, una de las inspiraciones eh, para Wes era, bueno, Truffaut y Godard, eh, y se revés sobre todo en el estilo de, de, de la gente. Sí. sí, sí, Eso me encantó. Que aparezca Timothy ya, ya es un punto muy a favor. A mí francés también, me, me encanta. Eh, pero la primera historia... Creo que es la más completa Incluso creo que es la que posiblemente tenga más corazón más eh, que, que, Con la que sientas más empatía En cuanto a los personajes, en cuanto a la historia misma Después ya por ahí eso se pierde un poco más en las otras dos eh, No quiere decir que sean malas Incluso la última, a esto también es como un punto positivo Que destaco mucho la variedad en las historias Porque es como que hay, no sé si varios géneros porque claramente la película, como casi todas las de Wes, van entre la comedia y el drama, mucha comedia, o sea, eso también es muy lindo, como que el humor que tiene Wes es de mis favoritos en las películas en general, entre todos los directores y todo lo que hay en el cine, creo que es uno de los humores, eh, es de lo más lindo que, que se puede encontrar, y me gusta mucho, pero es como que se va de, no sé, por ahí el último es más policial, eh, por ahí la primera tira más a una historia de amor. Eh, es como que es una paleta bastante interesante. Como que las historias no fueron por lo mismo siempre, es como que realmente es una variedad bastante grande y, y eso eh, está bueno, al menos a mí me, me gustó, es como que no se estancaba siempre en lo mismo. Puede ser que, bueno, al menos a mí me haya complicado eso del ritmo, que, que lo mencioné, pero después es como que la variedad dentro de las historias estuvo bien en la película. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, no sé si quieren mencionar algo más, hay total libertad para hacerlo. A mí me gustó la música. Alexander Splat. Sí, me encanta. Que se está volviendo recurrente también para Wes. Bueno, no, sí. ya había estado bastante en su filmografía, creo. Sí, eh, trabajó bastante con él. Eh, de hecho, con, agrega como algunas dos o tres personas nuevas siempre, pero mantiene mucho lo que es, son sus primeros eh, personas de equipo. Sí, es como muy, muy característico. En, en general, bueno, eh, ya cuando vemos una película de Wes, por su simetría y todo eso, sabemos que es de Wes, pero sí, en general... Está... sí. No, justo quería decir eso, o sea, me parece que tenemos que salir un poco de ese lugar, ¿no? De que si estamos hablando de una película de Wes, solo estamos esperando que sea linda, porque si no nos vamos a conformar siempre con poco. Vamos a ver algo que es lindo visualmente, por ahí la historia pasa desapercibida y no nos va a quedar, más allá de que todo entra por los ojos, claramente, ¿no? Pero siento que tenemos que salir un poco de ese fanatismo absoluto, que te, lo tengo yo incluso, que lo tenemos todos de Wes hace todo perfecto porque visualmente se ve increíble. Eh, cuando el cine se trata también de las historias que, que intenta contar, entonces, eh, si nos quedamos solamente en eso, vamos a medio caricaturizar lo que es el cine de Wes y pensarlo solamente de esa manera, porque si lo pensamos así, puede ser ¿por qué no se dedica solamente a hacer arte? ¿no? Eh, va más allá de lo que vemos, también, tiene que ver mucho con los que se cuentan, las historias, los personajes, la música que se elige, la forma, eh, es más un, un conjunto de cosas y también de valores, que es lo que en sus anteriores películas, lo que hace la filmografía del director, y no solamente este lado artístico, eh, escénico que, que nos deslumbra siempre, eh, porque pasa, sin ir más lejos, por ejemplo, esto es un, quizás es un ejemplo más básico, pero lo que pasa con Anya Taylor-Joy, que es una actriz que es buena, que hace muchas cosas, pero todo el mundo cuando habla, lo único que hace decir es la reina de las empanadas y el dulce de leche, entonces como que se está perdiendo de lado todo lo otro. Es verdad, es verdad. Es interesante, es interesante lo que decís, pero al mismo tiempo, qué no sé yo, ¿viste? Alguien a ser fan del cine es difícil como dejar de lado todo lo que hace Wes, o eso, o tratar de juzgarlo, porque como al se ve tanto en sus películas el amor que tiene por el cine y por hacer cine, que te sentís identificado con eso, aunque no te sientas identificado con los personajes, capaz, o lo narrativo no sea tan fuerte. Eh, entonces también, qué sé yo, a mí me resulta difícil despegarme, porque veo su amor al cine y me encanta. Sí, yo no, o sea, yo no lo puedo pensar en el sentido ese de cuál es su amor al cine, porque no lo conozco a él personalmente. Eh, o sea, es clara, o sea, yo veo que les encanta, por eso hacen las películas que hace, eh, pero va más por la visión que tenemos nosotros como personas, más que la que tiene él por el propio cine, es como nos llega todo, todo lo que hace. Sí, me gusta que tengan sus puntos de vista bien marcados, sus opiniones, y está bueno como armar ese, esos puntos de diferencia entre eh, los pensamientos sobre sobre Wes y bueno, sobre, sobre la película. Eh, sí, a mí, bueno, Nikki, me conoces un poco más, eh, yo soy bastante obsesivo y una película de Wes eh, para mí es como droga, o sea, ver todo eso tan bien ubicado, todo es como que ya está. Yo ya, ya de, desde, el, desde el minuto uno ya estoy, ya estoy feliz, listo. Todo, todo lo contrario a, a Nolan, porque... Que, claro, claro que no se nunca nada. sí, pero también ese bardo que es Nolan, también me gusta. Pero esto es como más <risa> placer, es como, qué lindo, como que ya estoy pero, con una sonrisa claro. en la cara. <risa> pero bueno, justamente te estás quedando con eso, con sí, lo visual. Sí, es, por es eso es interesante, no es, es un punto bastante interesante el que, el que remarcas. Por ahí por eso una de mis películas favoritas de Wes tenga como una historia bastante más linda, si se quiere, que, que me ha llamado más la atención. Ya voy a entrar en eso, ya les voy a preguntar sobre, sobre su filmografía, pero sí, eh, es verdad. Es interesante para, para pensar al menos eh, en cuanto a después eh, lo que haga eh, Wes Anderson de acá en más, porque seguramente... Eh, sea un, distinto o no sé, eh, no digo que cambie completamente, y chau a la simetría, pero que, que se Ay, vaya adentrando un, un poco más. Sí, sí, en ese eso sentido, sí. Bueno, y les voy a preguntar, ya, sin ir más lejos. Sí, creo que no lo mencioné, pero, porque nos colgamos debatiendo sobre eso, pero sí, muy linda la, la banda sonora de Alexander Splat que seguramente esté nominado al Oscar. Ya es fija que va a estar, me parece. Y Hans Zimmer, son personas que generalmente van a los premios, siempre, así que seguramente aparezca ahí. Eh, pero la verdad que es muy, muy linda banda sonora. Eh, bueno, hablando de Wes Anderson, justamente, quiero que me digan cuáles son, si tienen una, es una, si tienen no sé, dos o tres favoritas, lo pueden mencionar, películas de, de Wes. Yo tengo una, ahí arriba, Moonrise Kingdom. Uh -huh. Damn. O sea, pasé años tratando de hacer mis cortos que tengan la estética de Moonrise Kingdom. O sea, me encanta. Y la historia también, obviamente. ¿Nikki? Como dije al comienzo, es uno de mis directores favoritos. Como que uno entra al a querer estudiar cine y todo eso por él. Tengo varias favoritas. ¿Vas a nombrar a todas? <ríe> sí, sí. No, no son te todas. la nombro, sí. No, o sea, él tiene 10 películas en su haber. La última, bueno, fue de French Dispatch, que me parece que para ser un número 10 queda bastante flojito. Eh, mi favorita en mundial es de Gran Budapest Hotel. Eh, me parece que es la mejor del Muy mundo. Buena. Del mundo. Eh, fue encima en un año 2014 bastante peleado, porque teníamos películas como Whiplash, eh, Birdman y qué sé yo. Bastante complicado. Bueno, pero esa. Después me parece que la, una que es, es, tan, es la, mi favorita número uno, porque de Gran Budapest Hotel es mi favorita de la vida, pero eh, número uno en cuanto a su filmografía es la de Life Aquatic with Steve Seesaw. Eh, es maravillosa. Y después, de eh, Royal Tenenbaums, Esa es espectacular. Me, y, y así te podría seguir diciendo, ¿no? Fantastic Mr. Fox, bla, bla, bla. Eh, pero las que menos me gustan, o sea, sí si me gustan, obvio, pero no me enloquecen, tanto son eh, Rushmore, eh, no sé, o sea, no sé, Rushmore, más qué sé yo, eh, y Moon's Rise Kingdom, o sea, me gusta, la he visto tantas veces, y este año sobre, este año la habré visto como vive eso. Eh, pero está tipo en el medio de mi tabla, no está ¿sabes? entre los primeros. Nos vamos a, a terminar peleando acá. <risa> no, jamás. Porque... <risa> sí, entre... Menos mal, porque yo ya estaba esperando que entre lo que menos te gustó ibas a mencionar I Love Dogs. Menos mal que no lo mencionaste. Jamás. No, No, no, jamás. no sé por qué me esperaba. ¿viste? Mm, que tengo miedo, pero no. ahí con Moonrise Kingdom, mmm, ahí sí entre mis favoritas están un par que ya nombraron de Grand Budapest Hotel y Moonrise Kingdom, creo que son mis dos favoritas de, de Wes y si tengo que elegir una de esas dos eh, creo no, perdón Nikki pero uh -huh. creo que me quedaría con, con Moonrise Kingdom, igual si es que tengo que elegir una de esas dos, porque realmente, o sea, si puedo poner dos películas en un primer puesto, como darle la medalla de oro a, a dos películas, o sea, encantado a ambas, porque son muy muy lindas. Y bueno, también ahí, I Love Dogs, es una película que me gusta mucho. No vi toda su filmografía, eso también lo tengo que decir, tengo que ver otras películas, o sea, me, me falta terminar su filmografía, pero dentro de todo lo que vi esas son mis favoritas, igual también es un director que en general sus películas me gustan mucho, como que no hay algo que diga, uh, che, qué cagada, que embole, es como que es de esos directores que generalmente siempre lo que hacen me, me gusta, y, y bueno, eh, es un punto bastante a favor, porque que un director logre eso, la verdad que es difícil, y, y eso lo valoro bastante, en general a mucha gente le gusta lo que Boe Sanderson hace y eso está bueno, es, es difícil, pero está bueno que, que pase así las elegimos como las favoritas Moonrise Kingdom y el Gran Otor Sí, sí, sí para, para no generar una, una discusión innecesaria hay una pelea porque <risas> okay, ahí viste, nos vamos a pelear eh, no. quedaron, quedaron esas dos ya está, no, no vamos a debatir más, ahí arriba eh, Igual si tendría, ah, voy, voy a, soy malo, voy a, voy a entrar en la pelea, a lo arro directamente, si tenemos, o, o sea, hay que elegir, o sea, eh, eh, se van a una isla, vieron la, de, la, la famosa pregunta, se van a una isla y solamente le dan dos películas y tienen que estar 15 días, no le digo que se van a quedar mucho tiempo más, 15 días en esa isla, y solamente le dan una película, de Gran Budapest Hotel, Moon Red Kingdom, ¿Cuál eligen? Igual nosotros ya lo dijimos, tipo, Nicky dijo el gran optor ¿será su favorita? Yo dije Moonrise Kingdom, vos ah, tendrías que decirlo. Eh, claro. Le tiré, le tiré la piedra a ustedes y, y bueno, sí, eh, Moonrise Kingdom. Es que igual me parece que está mal, porque si te pones a pensar en una isla y medio que va a más Moonrise. Es verdad. Todo. Bueno, eh, no sé. En el, el apocalipsis, no, el apocalipsis en un búnker, estás ahí metido y te tenés que cuidar del de, de apocalipsis, y, y bueno, ahí sí, aunque no sé, porque... bueno, pero porque el hotel, naturaleza, dale. No, pero el hotel te da como eh, ahí los espacios, mmm, bueno, no sé, eh, sí, las dos, son muy lindas películas las dos. ¿Vos me hacer me metí, la maratón. Me metí en el barro al pedo, sí, obvio. Maratón de Wes Anderson, sí, Sería... mejor. Sería un golazo. Muyísimo. Y yo, chocho. O sea, todo ahí muy lindo <ríe> en la pantalla. Quedo fanatizado. Bueno, nada más que agregar, creo. Salvo que Timothy Yalamet, evidentemente, va a poder pagar el ABL este año. Llega. Llega. Llega a pagar eh, las facturas. Y ahora va a estar en Don Look Up también. También. Sí. Este fue su año. Sí, no quedan dudas. Es increíble cuando se habla de. Un actor, un director, lo que sea, cuando se dice eso de fue su año, y qué, qué vendrá después, ¿no? Porque es como que, ¿y ahora qué? Como los peces de Buscando nemo ¿qué onda con Timothy? Porque después de esto, bueno, Doom va a tener secuela, él es uno de los protagonistas, así que eso seguro, pero qué loco, ¿no? Tener como un año así y después. ¿Qué onda? Trabajo no le va a faltar, supongo, pero. Seguir es después el, de es, esto es como increíble. Es el favorito de Hollywood, del Young Hollywood. Sí, despierta sí. amores y odios, porque sé de gente que <risa> es como que no, no lo quiere ver más, como ya está cansado de verla en pantalla, como otra vez este pibe acá. Pasa también con Ania. Sí. sí, yo por suerte, en, en ambos casos ¿no? que mencionamos, Timothy, Ania, no sé si alguno más eh, ¿Qué pasa esto de que están en todos lados? Y como, claro eh, eh, ya Claro sí. eh, eh, Generalmente Por suerte me caen bien Además de que me gusta lo que hacen Porque si fuera otro caso es Como que también Ya me parecería como uh otra vez acá en pantalla", ¿no? <risa> Son eh, nomás ellos Pero sí, la verdad que, que me gusta mucho lo que hacen Y es un golazo que, que estén en todos lados eh, Básicamente porque y... Se lo merecen también y es una generación, al menos estos tres que nombramos, una generación de, de actores y actrices que son nuevos, o sea, están pegando para, para aparecer más adelante. Bueno, quiero mencionar, porque lo vamos a hablar en el próximo episodio que estemos juntos, pero Thomas y Mackenzie también está quedando como un poco Reina. tapada. Pero sí. está apareciendo bastante y gran actriz. Así que. Sí, tenemos, bueno, Sergi Ronan, que apareció dos segunditos en esta película, pero también eh, <risa> creo que no lo pondría como algo negativo, pero no sé Lawrence si se Hughes. lo perdonaría a Wes que, que haya aparecido tampoco. poco. Sí, yo esperaba un poquito sí. más. Eh, así que, bueno, para la próxima Wes, protagonista, Sergi Ronan, por favor. <risa> que de hecho, en, ya que la mencionamos de Gran Hotel Budapest, de Granote de Budapest sí. fue bastante más eh, protagonista, pero bueno es, es, al tener un elenco tan grande es como que, obvio, va a ser difícil pero bueno, ya también se está volviendo recurrente, Sergio en su filmografía así que posiblemente en la próxima película esté, así que eh, en la próxima que es Asteroid City está Margot Robbie Bill Murray de nuevo. Ah, es ya el... la había, es verdad, ya había sacado, está, está Tom Hanks, ¿no? Sí. O estoy perdido, ¿sí? Es verdad. Ahí voy que... a buscando. Sí, yo también. Porque me olvidé completamente que había mencionado sobre su próxima película. Scarlett Johansson, sí, Adrien Brody, Tom Hanks. Eh, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, otra vez que es súper recurrente, Brian Cranston, Jeff Goldblum Hope Davis, Jeffrey Wra Wright, Bright, como que quieran decirles. Ay, mira, está Sofía Lillis. Y Maya. Y Maya Hope. Sí. sí. Me sorprende este Sofía Lillis, qué bien que es la que hizo de Bev en It. Exactamente. Bueno, Tilda Swinton, no sé si la nombraste, pero también recurrente. Liv Shaver, no sé si se pronuncia así, pero también recurrente eh, Sí Tony Revolori que también de Gran Budapest Hotel estuvo Jeff Goldblum ¿lo nombraste Jeff Goldblum Sí Brian Craston, sí, la verdad que bueno, no está Sergio ya, me estoy empezando a desesperar <risa> No, está como que incorporó bastantes nuevos Sí, es verdad eh, me sorprende... No hablamos no, de no, Elizabeth Moss no, Sí, estuvo estuvo, estuvo estuvo poco, poco también porque... Bueno, eh, merecíamos. El, el elenco oh. lo menciono rápido, lo, bueno, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lia C. Dukes, también Lia C. Dukes, gran actriz, Frances McDormand, Timon Jalamet, Ina Co Caudry, que fue como el interés amoroso ahí un poco de, de Timothy, Jeffrey Wright, que el detalle es que el personaje tenía el mismo apellido, yo en un momento en la película me confundí, mm -hmm. como, ¿están diciendo el nombre del actor? ¿O es el nombre del personaje? Estaba como medio perdido ahí. Eh, Matthew Amalric, Steve Park, Bill Murray, Owen Wilson, Liv Shaver, Elizabeth Moss, Edward Norton también aparece. William Dafoe, dos segunditos, que está ahí encerrado, encarcelado, pero aparece. Louis Smith, Sergio Ronan, Christoph Walsh, también que me sorprendió. Dos segunditos, pero buena aparición. Cecil de France, bueno, y acá ya. Bueno, eh, Jason Schradman, Tony Revolori, Rupert Friend, eh, está lleno. Pero hasta ahí más o menos los conocidos. Sí, eh, muchos recurrentes. Es como que ya tiene su grupito de WhatsApp, películas de Wes, y, y los va llamando a todos. Ajá. Debe tener, ¿no? Me imagino que, que sí. Sería medio loco que no... Que no te, al menos de los que mencioné, cinco están en casi todas sus películas. Sí, sí. Así que sería raro que no tenga... Un grupito de WhatsApp con todos eh, Bueno, yo estoy con un mate acá Si quieren mencionar algo más Es el momento y si no Vamos a pasar Al momento clave, el otro momento clave Porque recién nos, nos estuvimos peleando Por las películas favoritas Y ahora vamos por las, las calificaciones, pero si quieren nombrar Algo más sobre la película Es el momento Por bueno, Vamos a las calificaciones Niki Vamos a las calificaciones. Bueno, si, si quieren, porque si no quieren, eh, hay gente que no, no califica nada, no, pero si le quieren poner estrellitas, corazones, números, eh, no sé, flores por flor, niquitos por Niki, eh, lo, que, <ríe> lo que sea que, que tengan para, para poner, las dejo a ustedes primero y yo después a lo último. Por cobarde, obvi obviamente. <risa> Yo le pongo cuatro flores de cinco. No me da vergüenza decirlo. Está bien. Eh, nada, por todo lo que hablamos. Tipo, me encantó. Siento que la última parte cayó, así que ahí les saco un punto. Pero me encantó. Nicky Nicole? <risa> Ahora que hacemos esto de, del 1 al cinco... Eh... O, de lu o del 1 al 10 o sea, como lo que vos... No, sí, seguimos todos por la misma. Bueno. Eh, le doy un 3.5. Bueno, bien. Pensé, pensé que le ibas a dar un poquito menos. Pero bien. No, no, no. Bien. Eh, bueno, voy a cambiar mi tipo de calificación de lo que hago siempre. Ya que ustedes fueron del 1 de 5. Tengo acá el Airbox abierto para no confundirme. 4 de 5. Estrellitas. Bien. Sí. Que pasándolo a la otra escala, es un 8 de 10, el viejo y confiable 8, pero cuando una película está como, <risa> la tengo ahí, me gustó, 8, después puede ir para arriba o para abajo, pero como el, el punto medio. En general, bueno, nos pareció una aceptable película, una buena película, creo que es el calificativo Eje, Sí, aceptable no, no diría yo, diría que es buena, aceptable es medio de avisar, claro. 15 minutos, 15 minutos más de debate. A, la, a las Él, quería, ¿viste? Él quiere instaurar un debate por todo. Sí, yo ocho ocho. Yo, yo, mientras ustedes estaban hablando, yo estaba ahí con el mate, escuchando, atento. Pero tampoco fue un debate, digamos. No, igual me gustó. De, de todos los episodios hasta ahora de mi podcast en, en los que tuve gente invitada. Fue el, el más lindo en ese sentido. Porque está bueno, ah, además, que, que haya opiniones distintas. Eh, está bueno porque, digamos que no todo es color de rosa. O sea, está bueno ver esos puntos de vista distintos de, de lo que uno veo también. Y está bueno que se arme eso. Sin violencia. Sin violencia. sí me, me dio como la inspiración para armar el post. ¿Qué tanto debo ver. Yo lo tengo ahí. Eh, está. Tengo que, tengo que ponerme a escribir, lo tengo, tengo que, tiene que salir, está muy complicado, pero está ahí para salir, sí. eh, Yo no lo sabía apenas a la película. Sí, vos lo hiciste, sí, se adelantó Flor, nosotros estamos medio colgados, pero ya, ya No, yo no, no podía nada por tema de, de que te hacen firmar un contrato, ah, un contrato no. ¿Cómo es eso, a ver? Te hacen firmar es un acuerdo un... de confidencialidad. Claro, lo que pasó con Eternals allá en Estados Unidos, que se cagaron completamente porque... Y bien salieron. <risa> ah, parece Harry Styles. Ver. Listo. Sí. Viste como... Ay, la puta madre. pero ¿y el, el, el, ¿Firmaste un papel? Niki, ya, ya puedes hablar, Niki. No, no te van a meter uh -huh. presa por hablar acá, ¿no? Ah, por favor, ya, ya, sí, ya se Calculamos que en dos días más la sacan, ¿viste? La semana que viene. Sí, no va a durar mucho. Qué triste. Súper triste, U realmente. Una pena, pero bueno. Por lo menos duró un poco más que, que las Night in Soho, que para cuando nos, <risa> juntemos, <risa> <risa> cuando nos juntemos de nuevo... <risa> Con Flor y con Nicky vamos a hablar de esa película, así que bueno, muchas gracias. Ahí va a haber buenos debates. Sí, ahí se va a picar. Ahí se va a picar. No, sí. no, no vamos a adelantar nada. No vamos a adelantar nada. Además, no. Nicky todavía ni siquiera la vio, así que. No. no. vamos a adelantar nada sobre eso, pero. Aparte, tipo, la más cargosa con la película fui yo todo este tiempo, tipo, es verdad. publicándolo en todos lados y ni la victoria. No, no, no. Ahora la, pero... la sacaron de todos lados, básicamente. Sí. Hay una Argentina en la película y ya la sacaron de las salas, no se puede creer. Somos un país. Que, que no se puede creer, la verdad, tanto dulce de leche, las empanadas, todo esto, Argentina, Argentina, y ya la sacaron, es increíble. Muchas gracias, Flor, sé que te tenés que ir corriendo. Así gracias que, a ustedes. Gracias por estar, Niki, nuevamente, gracias. gracias. Un placer, por estar. Eh, ha sido un, una mañana muy amena. Ah, las sí. redes, eh, tiren lo suyo, sus, sus chivos, yo después lo voy a dejar en la descripción, pero es un momento.